Balletas de limpieza. En hiperlimpieza, disponemos de una amplia gama de balletas, para todo tipo de sociedades y sectores, que se adaptan a sus necesidades. Balletas de microfibra. Disponemos de 7 colores. Este material es muy absorbente y puede usarse para secar o limpiar en húmedo o mojado. Diferentes valletas multiusos, también de distintos tipos y colores, aptas para múltiples aplicaciones. Valletas para cristales. Valletas para salas blancas. Son especiales para la limpieza en salas blancas o de atmósfera controlada, que requieren un óptimo control de la contaminación. Contamos con una gran variedad de paños de cocina. Son ideales para la hostelería. También contamos con balletes de recortes de sábanas de algodón. Espero que les haya gustado y para cualquier duda quedamos a su disposición.